Todavía se ven las marcas del escritorio de mi papi. Mira su silla, la que arrastraba de aquí para acá. La madera está gastadísima, ¿eh? Mira el suelo, qué horror. Me acuerdo que no me dejaba dormir. ¿Quién se llevó al escritorio? Todo está en la bodega. Voy a ir el domingo, si quieres. Tal vez me lo llevo a la casa. Ajá. Cuántos recuerdos, ¿no? Eh? O sea, se llevaron todo. Está muy sucio. Voy a pedirle a Lorena que venga a limpiar. Ay, no te sientes en el suelo, está lleno de polvo. Ana, ¿ya viste el polvo? tu cuarto. Qué raro verlo con la puerta abierta. Entre semanas siempre la dejaba abierta. O sea, qué mala eres, eh. Quiero que lo leas bien, no quiero que hagas berrinches, es lo que mi papi decidió. No lo voy a firmar. Puedes quedarte con el escritorio si quieres, pero yo no voy a firmar eso. Huele raro, ¿no? Mandé que pusieron naftalina porque como hay mucho Naftalina. <risa> Te vas a quedar ahí. La madera nunca se dañó en 20 años. Ana, me tengo que ir. Vete. No, solo tengo un juego. Déjamelo. Ana, es en serio, tengo prisa. Déjamelo, no me voy a robar tu casa. Está lleno de polvo, no hay luz, ya va a anochecer. Vamos ya. ¿En serio te vas a poner así por unas llaves? A ver. Yo nada más quería que fuéramos hermanas un ratito. No, lo único que quieres es restregarme en la cara que vas a vender la casa en donde yo crecí. A ver. No hay muebles, no hay agua. ¿Qué vas a hacer? Nada. Solo quiero estar aquí. Si nos vamos ahorita, te puedo dar una aventura al restaurante. Vámonos. Ándale, ándale. No. Ana, no te voy a dejar aquí encerrada. Bueno, pues me salgo por la ventana de la cocina. ¿Cómo crees? ¿Es neta? Nos vemos el domingo. A Rubén le va a cagar el escritorio, ¿eh? Gracias. Termina. ¿Cómo estuvo? Anymore.